Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Boris Armu nuevamente esta noche con ustedes en el programa de las siete de la noche. Algunos nos están siguiendo en Facebook Live en vivo y estamos muy contentos de saludarlos y mandarles un abrazo. A partir de este momento estamos comenzando con nuestra cuarta o quinta noche eh, acerca de visión de futuro. Hoy eh, estamos muy contentos porque Dios nos ha bendecido muchísimo con una rica lluvia, una abundante este, frescor en la tarde. Tuvimos el privilegio de gustar hoy de la visita de unos amigos que estuvieron con nosotros casi todo el, desde las once de la mañana hasta casi la puesta del sol, sumamente contentos y agradecidos a Dios por todo lo que él viene haciendo por cada uno de nosotros. Hemos estado hablando acerca de identidad, hemos venido hablando acerca de visión de futuro, hemos ido hablando acerca de cómo conocer nuestro propósito en la vida. Ahora viene esta parte que sumamente es importante. Ya hemos mirado un poco cómo descubrir nuestro para qué. Síguenos en Boris un canal en YouTube. Ahí puede ver la conferencia de la noche pasada. Y hoy día 4 de enero queremos hablar cómo comenzar a concretar estas ideas y ponerlas en el plano de la acción. Si bien es cierto, no vamos a hablar de toda la acción ahora. La metodología que tú utilices es exclusiva y únicamente tuya. No tienes que copiarte de los demás. Cómo tú quieres realmente poner en práctica aquello que he descubierto en ti. Ya sabes cuál es tu propósito en la vida. Ya tienes una visión de futuro. Has preguntado por qué soy así, por qué estoy aquí ahora, para qué quiero hacer lo que quiero hacer. Y concretar eso dependerá muchísimo eh, de la manera como tú te conceptúas a ti mismo. Acabo de recibir una comunicación de un amigo que dice, ¿cuándo yo soy yo? En el momento en que tú eres consciente de lo que realmente eres, o quieres utilizar la palabra en, en el concepto de la posesión, de lo que tienes. Algunos no entienden la palabra ser. Les cuesta más, eh, o les, les es más fácil entender, poseer, tener. Bueno, ser, tener. ¿Qué es lo que tienes como capacidad, como habilidad? ¿Qué es de lo que tienes que puedes utilizarlo como herramienta para que tú puedas trascender a tu persona y proyectarte a los demás? ¿Qué es de lo que ya has descubierto en ti que te identifica a plenitud con aquello que tú quieres hacer? Y aquí va a haber una, una cuestión importantísima que tú y yo debemos valorar. Y esta está en referencia a a lo que nosotros como personas, de alguna manera, hemos eh, hecho, realizado, buscado, y quién sabe, no lo hemos encontrado. Y quiero que, que, que entendamos esta noche que concretar esta idea eh, no es fácil. Lo he dicho en varias ocasiones, buscar esa concreción para encontrar mi para qué no siempre es posible. Y a veces, eh, no siendo posible, muchas personas se encuentran en la disyuntiva de qué hago, a dónde voy, dónde busco, y permítanme ustedes tomar un minuto para poder abrir aquí nuestra eh, presentación de la noche, de anoche, que faltó continuar, y quiero compartir con ustedes porque era necesario que ustedes conmigo puedan este, rememorar lo que venimos diciendo los días anteriores. Dijimos que nuestra forma de pensar identificará nuestra, eh, o sea, nos hará, eh, no, perdón, nuestra forma de pensar va a tomar eh, la forma de nuestra identidad. A través de nuestra forma de pensar nos vamos a expresar, vamos a buscar la manera de proyectarnos hacia los demás. Y dijimos anoche, las cuatro primeras cosas que tú tienes que cambiar en tu forma de pensar es que dejes de compararte, que el trabajo no es un medio, sino un fin. O sea, no, no trabajes para conseguir dinero y, y abandones a tu familia y dejes de hacer lo que te gusta. Define bien lo que no te gusta de ti, de ti y de lo que no te gusta hacer, lo que te incomoda. Asimismo, dijimos, date licencia para eh, cosas nuevas, para conocer cosas diferentes. Un ser humano que no se abre a la oportunidad del aprendizaje, que no se abre a mirar las cosas que los demás pueden enseñarle, es una persona que está perdiendo tiempo, porque están pasando oportunidades e ideas a su alrededor que no está captando, que no está encontrando o del cual no se está dando cuenta. Si tú quieres darte cuenta para qué estás aquí, quién eres tú, tú necesitas abrir tu mente y hacer que las ideas de los demás que fluyen y que pasan a tu alrededor puedan ser también de alguna manera pequeños, eh, eh, ch pequeñas chispas o atisbos de ideas que tú podrías también tomarlas como en, en cuenta para poder desarrollarte como persona en tu para qué. El número cinco es importante. Define cuáles son tus mejores habilidades. Muchos de nosotros queremos hacer grandes cosas. Tenemos unas ideas impresionantes, pero son imposibles porque no tenemos claro quiénes son o quiénes somos o cuáles son nuestras habilidades. También debemos mirar nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Estas debilidades generalmente nos van a poner limitantes. Nos van a hacer pensar dos veces antes de hacer algo. Porque si lo hacemos sin meditación, sin reflexión, nos vamos a encontrar de que lo que intentábamos hacer es imposible. Yo no sé si alguna vez usted ha tratado de volar. Abra los brazos y e intente volar. No lo va a lograr. Pero usted quiere volar. Se va a un edificio y se lanza del edificio. Y abre los brazos y si comienza a mover los brazos. Usted va a caer y se va a dar un trancazo al piso. Va a destruirse, se va a romper las piernas o el brazo porque usted quería volar, pero no tiene la habilidad. Su debilidad es no poder volar. Tenemos que reconocer que hay cosas que no podremos hacer, pero sí hay cosas que sí podremos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Concentrarnos en aquellas cosas que sí podemos hacer. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Y de acuerdo a eso, tenemos que comenzar a proyectarnos con nuestro para qué. Número seis. Sé curioso. La creatividad te va a dar un abanico de ideas posibles. Es posible que alguien te, por ahí te dé una, una palabra o un gesto. O por ahí alguien te enseña algo que de repente no lo habías pensado antes de manera eh, gráfica y ahora te das cuenta que esta te abre una oportunidad para hacer algo relacionado con lo que tú eres en tu propósito de vida. ¿No? Maravilloso. Eh, por ejemplo, nosotros estamos aquí, yo a veces no quiero contar algunas cosas que hacemos, pero hay que contarlas porque de alguna manera esto puede ayudar a otras personas también. A hacer lo mismo hemos visto que aquí en la comunidad donde yo vivo hay muchísimas personas que no asisten al dentista tienen problemas porque chacchan coca eh, sus dientes están totalmente manchados no tienen limpieza bucal sufren de dolores este, molares etcétera etcétera entonces hemos decidido con un grupo de amigos líderes de crear una un proyecto que permita una vez al mes traer unos dentistas o personas que nos puedan ayudar para poder asistir a estas personas eh, en lo que respecta a la parte dental. Buscar voluntarios, nosotros vamos a buscar los fondos para poder ayudar. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué aparece esta oportunidad y me interesa? ¿Por qué es el propósito de mi vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Yo vengo haciendo este trabajo de, de dental hace 20 años. Comencé con mis hijos, porque cuando yo era niño tenía un problema con los, con los dientes. Cuando me dolían los dientes no podía atender al dentista porque no había dentista en el pueblo donde yo vivía. Y eso producía a mí una frustración tan grande. Mi mamá nos ayudaba de alguna manera con unas pastillas de mejoral para poder ponernos en, la, en el diente cariado, para poder este, solventar el problema del dolor. Yo dije, cuando yo sea grande, yo quiero tener como propósito de mi vida ser dentista. Nunca pude ser dentista porque no tengo la capacidad de repente. Pero ayudo ahora a través de otras personas a poder lograr este objetivo que las personas no sufran de dolores de muelas y que puedan descansar felices, a pesar de que eh, también es parte de su descuido personal lo que les sucede. Pero si podemos mitigar eso como parte de nuestro propósito de la vida, buscando nuestro para qué, es importante que tú veas el abanico de ideas que te presenta la comunidad como oportunidad para cumplir tu para qué. <coughs> para que te vayas descubriendo en ese camino que tú mismo estás buscando con el objetivo de lograr servir como persona la palabra servir viene de ser y vivir. Vivir como tú eres, como tú quieres, porque eso eres tú, es tu identidad, es tu forma de ser y de pensar. Muy bien, número siete, no hagas del dinero tu principal motivación. Muchos de nosotros estuvimos o estábamos involucrados en este pensamiento de querer acumular, acumular, acumular más cada vez, con el fin de tener más y tal vez hemos convertido este este deseo en un objetivo casi obsesivo, tener dinero, tener dinero, viajar, gastar, dar la impresión de que somos personas importantes porque tenemos cosas. No hagas del dinero tu principal motivación, porque cuando no lo tengas, todo lo que te queda será lo que tú eres y no de lo que tú tienes en conceptos materiales. Por eso es sumamente importante valorar las cosas que tienes tú como persona y como capacidad individual y no aquello que posees en el entorno. Lo que está en el entorno lo puedes perder en un instante. Número ocho, aprende a diferenciar entre el placer, la pasión y el propósito. ¿Por qué es importante diferenciar eso? Hay gente que dice, me da placer hacer lo que hago. Pero escúchame una cosa, el placer Solamente es una felicidad del momento. Y muchos viven en ese, en ese nivel de comportamiento en su para qué. Viven buscando placeres, borracheras, estar con amigos, este, sexualidad, pornografía eh, y otro tipo de actividades que no necesariamente son eh, objetivos de la vida que puedan ayudarte a crecer como persona, a establecerte como una persona completamente orientada hacia tu para qué. Entonces, ahí está el gran problema. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona tiene ese tipo de, de comportamientos? Entonces, tienes que aprender a diferenciar entre lo que es placer, lo que es pasión y lo que es propósito. Si bien es cierto, el placer es un asunto del momento, no es la base del objetivo que tienes en tu vida. La pasión puede ser como la gasolina que te impulsa a hacer algunas cosas que te, que te gustan, pero estos implican un poco más de compromiso. Sentir pasión por ayudar a la gente. Sentir pasión por hacer un negocio. Sentir pasión por estudiar una carrera. Sentir pasión por atender a tu pareja. Sentir pasión por hacer lo mejor para atender a tus amigos, a tus visitantes. Sentir pasión por hacer algo que los demás no quieren hacer porque ves que si tú lo haces, realmente el reconocimiento será de la gente a quien tú sirves. Eso, es, eso requiere compromiso. Hay mucha gente que solamente confunde la pasión con el placer y terminan simplemente destruyendo la vida de los demás. Y eso no es el camino que debemos tomar. Entonces, ¿qué es el propósito? Lo hemos mencionado durante todo este tiempo. Es la felicidad que nos mueve a diario y nos recuerda hacia dónde vamos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Hacia dónde queremos llevar nuestra vida o nuestro ser para tener un propósito? que tenga resultados. Nunca será un propósito verdadero, tu propósito, si es que no tienes resultados en beneficio de ti mismo y de aquellos que te rodean. El para qué te ayudará a entender que si realmente valió la pena venir a este mundo. El para qué te va a permitir reevaluar un poco si las acciones que estás haciendo o que estás teniendo son realmente valiosas si debes continuar o no el para qué te va a permitir sentir el bienestar que tanto buscabas aún en las cosas más pequeñas sin que te des cuenta tu corazón se llenará de placer y de felicidad porque encuentras tu propósito en cada acción de tu para qué número 9 no temas entender que a veces hay que retroceder porque perder es para aprender. Muchísimas personas no saben cómo manejar la frustración. Sufren por cuando, cuando pierden algo. ¿Por qué? Porque las personas no están preparadas para darse cuenta cuál es su propósito en la vida. Cuando tú tienes un propósito en la vida, lo que sucede en el entorno, si bien es cierto, te afecta, no determina tu concepto respecto a lo que tú quieres ser y hacer en la vida. No temas el fracaso. Teme si no te levantas de él. Teme si no aprendes de él. Teme si no, mira, si no miras más allá del momento. Teme si te, terminas autodestruyéndote a ti mismo. Porque lo único que vas a lograr simplemente si no, si no te levantas, si no entiendes este concepto mentalmente. Mira que este concepto de ayer y de hoy es un, es un tema mental, es un tema que funciona en la teoría de tu mente. O sea. Ahí en abstracto, si tú no cambias eso, vas a tener que entender que vas a vivir permanentemente en frustraciones. A veces hay que retroceder, hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas. Los seres humanos que tenemos identidad y que conocemos nuestro propósito, sabemos pedir perdón. ¿Quién no pide perdón? Aquella persona que no tiene valor, aquella persona que se maneja por prejuicios, Aquella persona que no tiene el sentido de la vida, que es servir a los demás, aprender a ayudar a los otros. Porque cada acción positiva o negativa tiene un efecto en los demás. Yo te ruego esta noche que tú pienses un poco cómo enfrentas tus miedos, cómo enfrentas tus frustraciones. ¿Qué te pasa cuando tú fracasas en algo que intentas? ¿Cuál es tu concepto del fracaso? ¿Es aprendizaje? ¿Es experiencia? ¿Quieres algo mejor después o quieres seguir embarrado en tus problemas y en tus frustraciones? Hay personas que quieren salir, pero no salen porque, o sea, intentan salir, pero no salen porque terminan simplemente eh, alimentando su corazón, su espíritu, están alimentándose completa y plenamente de sus propias frustraciones. Oh, a mí me pasó esto. No, yo no quiero hacer esto porque ya me pasó en el pasado. Y eso los tiene detenidos. Yo voy a hablar más adelante desarrollando estos conceptos. Voy a hablar muchos temas relacionados a cómo desarrollarte como persona, cómo alcanzar el éxito, cómo tener pasos de, de logro permanente. Vamos a hablar de eso. La pregunta que yo te hago es: ¿puedes tú pensar diferente esta noche? ¿Puedes dejar de pensar que el fracaso no es el último paso en la vida? ¿Que puedes aprender de él? Y si algo te detiene por un momento, esperar un poco, tener un poco de paciencia y desarrollarte como persona para crecer. Finalmente, tu propósito no es un golpe de suerte, es aquello que tú consigues y construyes con disciplina todos los días. Perdóneme que les cuente mi experiencia, pero cuando yo era muy joven, era muy impetuoso, tenía muchas ganas de hacer cosas en la vida y en ese ímpetu Fui descubriendo muchas habilidades mías, pero al mismo tiempo también cometía muchísimos más errores. Van pasando los años, 30, 40, 50 años, y viene un rebrote así como que tú crees que todavía eres capaz de muchas cosas, ¿no? Entre esos 50 y 55 años, como que comienzas a, dicen algunos que es tu último esfuerzo, ¿no? Y comienzas a pensar nuevamente como un jovencito. Algunos cometemos errores de diferente tipo y... Perdemos un poco el horizonte, pero en el camino nos vamos dando cuenta que aquellas cosas que hacíamos de jóvenes y que nos, nos hacían retroceder o nos hacían frustrar porque cometíamos serios errores, van siendo cada vez menos. Si es que tenemos claro nuestro propósito en la vida, cada día que pasa, y por supuesto vamos siendo más conscientes de él. Gracias a qué? A la experiencia. Gracias acá, a qué? A la conciencia que vamos desarrollando de las cosas que tenemos. Y una cosa que yo te digo con sinceridad y te lo dije hace dos noches atrás, cuando tú cometes un error, lo mejor que puedes hacer si tú realmente quieres encontrar tu para qué, es liberar tu mente de sentimientos de culpabilidad y reconocer tus errores. Y mira, cuando digo liberar tu mente de sentimientos de culpabilidad, no es que tú tienes que sentirte culpable para reconocer tus errores. Tienes que abrir tu mente y decir, yo también soy un ser humano, cometo errores y quiero cambiar limpia tu mente. Haz que tu mente te muestre lo que realmente tú eres, porque el único que va a sufrir, si es que no lo haces, eres tú. El único que va a cosechar aquello que no quiere reconocer como un acto de, de crecimiento después de pasar y darte cuenta que has cometido un error, eres tú. Las frustraciones las vas a sufrir tú. Los frutos no los vas a cosechar tú. Tú eres la única persona responsable de que te vengan Lluvia de bendiciones o lluvia de maldiciones. Depende de ti. pero eso tienes que cambiar en tu mente. Si tu mente no cambia, no cambiará lo que tú buscas en tu propósito. El propósito no te sucede de la noche a la mañana. Oh, muy bien, ahora me descubrí y, este, y ya está. Yo ya tengo mi propósito claro. Es un trabajo constante de crecimiento permanente. Es el, el añadir experiencias positivas o negativas. Es el conversar con otros y ver cómo les va a los demás para más o menos yo prefigurar de cómo podría también yo manejar con las experiencias de los otros algunos temas que son relacionados a mi vida. Es muy importante para encontrar tu para qué. Que entiendas que tu propósito es la construcción minuto a minuto, mes a mes, año a año, de aquello que tú vas construyendo con disciplina. La disciplina nos ayuda muchísimo a crecer. A orientarnos, a mantenernos eh, sostenibles en el tiempo. Pero si tú no desarrollas disciplina, todo se va, va a aparecer como si fueran simplemente momentos que pasan y pasan y pasan y que realmente no tienen sentido. Tú puedes darle sentido a tu vida si te propones qué es lo que tú quieres ser y de acuerdo a lo que tú quieres ser, alcanzar las metas que vamos a hablar más adelante para que tú puedas tener una visión de futuro con resultados. Yo creo que hay algo importante que vamos a tener que tratar en estos días y tiene que ver cómo la parte espiritual nos ayuda a que podamos ser conscientes de nuestro propósito en la vida. Porque si no tenemos esa parte espiritual, ¿quién nos va a mostrar lo bueno o lo malo que tenemos en nuestra mente si no es el Espíritu de Dios? que nos guía permanentemente, que nos habla la conciencia, que nos dice, oye Boris, esto no está bien, esto sí está bien, mira, haz esto, esto es posible Boris, mira, tú tienes esta capacidad, Boris, esto tú no tienes esa capacidad, no lo hagas, no te, te metas en tantas cosas, mira por favor, cuida aquí, cuida ya la voz de la conciencia permanentemente, que nos ayuda a ser conscientes de quiénes somos, que somos hijos de Dios, que necesitamos de su presencia, que nos va a ayudar en los momentos más difíciles cuando tengamos que tomar una decisión que es para bien o dejar aquello que es para mal, si somos conscientes de eso, nuestro propósito va cada día añadiendo información, de tal modo que cada día se va clarificando las cosas. Yo tengo ya 61 años, me siento capaz de poder decir que en estos últimos años he aprendido más que nunca en mi vida. Y no lo digo con humildad, porque dicen algunos, oh, te crees humilde, y no lo digo con orgullo porque tampoco es un, un acto de orgullo, simplemente es un acto de realidad. Hoy me doy cuenta más de algunas cosas. Hablo menos, reacciono menos, Aprendo, he aprendido a comprender más a las personas. Me molesta algunas cosas como la desidia en la gente, pero ¿qué puedo hacer? Justamente el día de hoy a las 8 de la noche voy a dar una conferencia por Zoom, los que quieran asistir. Escríbanos ahí en el, en el, en el mensaje de, de, de Facebook, si quiere puede poner ahí su teléfono, nosotros le mandamos el, el, el enlace, o lo vamos a publicar también hoy día en nuestro Facebook, ingrese usted y vamos a hablar cómo el positivismo nos puede ayudar o nos puede condenar, porque tener un pensamiento positivo te ayuda, pero tiene que ser algo real, no puede ser ficticio, entonces, si nosotros podemos espiritualmente conducirnos dentro de esa realidad, lo que hablábamos anoche, de esa verdad que debemos conocer de nosotros mismos, vamos a llegar a conclusiones de nuestro para qué que realmente nos van a dar grandes satisfacciones. Y eso es lo que buscamos con la ayuda de Dios en esta noche. Mi deseo es que tú puedas tener claro que tu propósito en la vida va a lograr encontrar su para qué si eres una persona consciente de lo que Dios está haciendo en tu vida. Estoy seguro, estoy seguro, y no tengo ninguna duda porque lo está haciendo conmigo. Lo está haciendo con todos aquellos que de alguna manera han buscado en él una respuesta. Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que realmente quieres para mí? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Dónde me quieres usar? ¿Qué es tu propósito para con mi vida y mi familia? Y te vas dando cuenta que muchas de las cosas que tú vas descubriendo se van a dar día a día. Y finalmente vas a encontrarte en el camino donde debiste estar hace mucho tiempo. Si no lo has estado, no importa. Ahora es el momento para comenzar. Así que te invito esta noche a encontrar tu para qué. Mañana vamos a hablar un poco de casos más prácticas y seguramente aplicaciones importantes relacionadas a nuestra visión de futuro. Te agradezco por acompañarnos esta noche. No te olvides, antes de orar, quiero pedirte que tú puedas encontrarnos en Boris Darmon Canal en YouTube. Si encuentras ahí nuestro video, puedes compartirlo con los demás, si te gustó. Si no, con mucho gusto, siempre estamos al, al, a, a disposición de poder compartirte nuestras ideas. Asimismo, si nos estás viendo ahora en Facebook Live, puedes compartirlo también. Y esperamos que tú puedas también estar en nuestras presentaciones de los miércoles con el Zoom de liderazgo. Por supuesto, aquí estamos trabajando con el único interés de servir, porque mi propósito en la vida siempre me lo dijo mamá, me lo guardó en mi corazón y yo lo tomé como parte mía porque vi que Dios tenía un plan para mi vida es ayudar a las demás personas. El objetivo no es el dinero, el objetivo no son los likes, el objetivo es que una persona pueda pensar diferente y encontrar su para qué en la vida que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, ¿qué te puedo pedir si ya me has dado muchas cosas? Solo darte gracias por las bondades que has tenido conmigo, porque a través de los años me has mostrado que realmente tú me has acompañado. Siempre me has acompañado. Con el milagro que presentaste esta mañana, con la persona que me va a acompañar aquí en mis proyectos, haberlo traído cuando justamente necesitábamos por la lluvia, por el sol, por el aire fresco que recibimos aquí, yo te agradezco, porque me hace ver que tú realmente caminas al lado mío y me has dado el privilegio de poder mirar un poquito más mi para qué. Ayuda a mis amigos que están escuchando este mensaje hoy. Ayúdoles a encontrarse a sí mismos. ayúdenles a encontrar el camino que tú tienes preparado para ellos, que si bien es cierto, será. De la, de la medida que ellos puedan ver en las oportunidades que tú les hables. Ábreles esa oportunidad. Y Señor, si hay alguna cosa en mí que tengo que reestructurar, tú ya sabes, ya hemos hecho un trato que tú me puedes ayudar. Asimismo, en mis amigos, ayúdalos a reestructurar aquellas cosas que tú, con tu Espíritu Santo, vas a tocar la mente de cada uno de ellos. Y estoy seguro que ellos te escucharán y tomarán el camino correcto. Ayúdanos a encontrar nuestro para qué. Ya tenemos un propósito y ahora ábrenos las puertas, las vías donde podemos ir y poner en práctica aquellas cosas que tú nos has mostrado en estas noches. Te encomendamos nuestras vidas en las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Qué privilegio. Gracias por escucharme, escucharnos porque hacemos juntos este trabajo y gracias a ti por acompañarnos todas las noches en nuestro programa visión de futuro. Esperamos continuar el día de mañana con la voluntad de Dios. Muy buenas noches.